¡Buen día! Soy Momi Maiga y estoy muy contento de poder participar al Festival Ethnomusic de este año. Estaré allá con un cuarteto increíble acompañado de cello, violín, percusión y este instrumento tan bonito. Os esperamos allá con mucha gana. ¡Hasta